De memes de mierda, hasta memes que no mueren. Bienvenido, doctor. Oye, pendejo, tú qué mierda haces aquí. Yo contrato a Fernán, así que fuera de aquí. Hola a todos, ¿cómo llegamos a más de 700 subs? Pues haré mi primer collab esta vez con Fernán Flojo, presentante de una puta vez que no tengo todo el tiempo. ¿Cómo están dientes de YouTube? Estoy colaborando con mi amigo Bocazonda y hablamos de un meme de mierda que no debía existir. Bueno, te toca boca, Bueno, pues este meme es bien ZZZ y ya no da gracia debido a lo quemado y explotado que está esta pendejada sacada del ano. Así es, ya me caga encontrarme cosas como que promas más vieja, más futurista Y luego sacando un que y no ya lo dije algún retrasado dará Sí, cuando yo dije que no existía Mister Increíble y cagando algún pendejazo nivel infinito lo hizo Solo falta Mister Increíble masturbándose a la mama de la mama de la mama. No mames que ya lo dijiste y un pendejo lo hará y perderemos café en la humanidad Y el humano no evolucionará y este meme pendejo debe morir o si no los mataré A los que siguen usando esta cosa que huella, a vomito y excremento ya debemos acabar esta mierda, no vaya a ser que un papo estas cosas que decimos y se van a sobreexplotar, como se ven de Dejen su like y se suscriben o los penetraremos hasta la muerte. Les agradecemos por los 700 suscriptores y si quieren más de estos videos ya saben, lo comenten, nosotros nos despedimos, suscríbete de los no.